Muy bien, y nos vamos a centrar en los distintos tipos de dólar que han sido tema periodístico, social, económico durante todo el día, críticas desde la oposición. Y lo cierto es que se empiezan a poner en práctica, Gisela. Bueno, a ver, un numerito nada más, ¿no? Ver, para ser para así más específico, 17 cotizaciones de dólares. ¿17? ¿En de ¿en dólar serio? tenemos aquí en la Argentina. No Exactamente, porque claro, empezamos a contar. Algunos nos van a resonar porque son más cercanos, otros uh -huh. quizás no son tan populares, obviamente es para distintos sectores, pero tenemos una información armada para que podamos ver estas 17 cotizaciones y cómo va también empujando a que al Blue. Lo que todos estamos mirando de cerca siempre, cómo cierra el Blue, que es este la divisa norteamericana en el mercado paralelo y claro. que también afecta o influye uh -huh. en todo lo demás. Todo. no Porque obviamente nadie lo basa sobre lo oficial. Nadie sí. lo basa sobre el oficial y encima el Blue también incide en el oficial. Te dicen los que compran mucho. Totalmente. Se va mucho para arriba el Blue y te tiene que subir el oficial. No, no, no puede seguir sosteniéndose tal de 20 centavos. Hoy el oficial subió. Bueno, ¿viste? 20 es por goteo la cosa. Lo que sí subió cerca de. Eh, bueno, a ver, ayer cerró a 2.81, creo, uh -huh. el, el Blue. No bueno, hoy 2.88, ¿sí? 2.88, 89 también se, se vendía. Pero ni 2.81, ni 2.88, ni 3.10 son los números valiosos hoy. Hoy el número valioso es el que dijo Gisela Campos. 17 tipos de dólares, 17 serio? tipos. Bueno, mira Dólar Qatar Bien. Entra ahora, es para las compras en el exterior, por más de 300 eh, claro, dólares. Claro. Y, que, y que tengan que ver también con el mundial, por supuesto. Claro, porque vos por ahí pensabas cuando empezó a mencionarse lo del dólar Qatar uh -huh. dije, bueno, menos mal, no voy a Qatar Me Yo estoy yendo para otro lugar, al exterior para otro lugar. Sí. Bueno, no, te tenemos que informar que también va a impactar allí porque también está el dólar turista. Obviamente Bien. que también las compras que se hagan con la tarjeta de crédito y uh -huh. demás obviamente van a tener su impuesto el dólar de lujo lo que hablábamos ayer esto de si te vas vos que pensabas comprarte la embarcación en el extranjero sí, lo bueno estoy repensando también eh. lo voy a tener que repensar sí, claro. o algún bien de lujo también allí hay otra cotización más para esas personas exacto barcos joyas demasiado caras por encima de un determinado tope Relojes que califican como joyas, uno entiende. Bueno, todo lo que sea un bien suntuario y, por supuesto, lujoso. ¿Hay cuántos llevamos, Gisela? ¿Tres? Bueno, está el, Qatar, el, el dólar Coldplay, El dólar Coldplay. ¿no? Coldplay obviamente que tiene que ver esto con los, en, los acti las actividades o los espectáculos artísticos internacionales. Claro. Obviamente que también va a tener otro costo. Ese Muy bien. Dólar, esto, otra cotización, ¿no? Esto para, claro, todo el que venga de afuera. Claro, oficial? es para recreaciones y actividades artísticas uh -huh. contratados en el exterior. O sea, que acá las productoras y demás van a tener que ver también todo sí, el tema, lo vas ¿no? a pensar dos veces. Claro, y el tema del turismo, que recién lo pasamos así como a la ligera, pero el tema turismo, después de la pandemia, recordemos que este sector que estaba tan castigado, empezó a reactivarse también, uh -huh. pero ahora hay que ver qué dicen las agencias, ¿no?, con respecto a las preguntas o no porque ahora también vas a tener un costo adicional bueno, si querés creo. contratar servicios para irte, por ejemplo, de vacaciones al exterior. Las agencias lo dicen, desde que debutó el, el impuesto país, también. eso los mató mucho. Lo que pasa es que justo dos meses después vino la pandemia. Lo volvemos sigamos, a colocar, por sigamos. favor. Sigamos. Eh, dólar oficial, bueno, ahí está. Ese es barato. Claro. Ese, bueno, ¿Y quién puede gusta. acceder al dólar oficial? Y cada vez menos gente. Exactamente. Bueno, dólar blue, esto uh -huh. que siempre miramos de cerca y que decimos que incide o influye en la mayoría de los precios que después se van fijando uh -huh. en el mercado, ¿no? Eh, el contado con liqui que no le damos mucha bolilla, porque al igual que el dólar MEP o dólar bolsa, son dólares financieros. Pero uh -huh. ¿por qué si hay que darles bolilla? Porque son a veces la línea que te marca dónde van a ir otros tipos de dólares. Te dicen, bueno, te lo junto con el dólar financiero, te lo linkeo ahí, como el dólar soja al principio. Dólar Soja es el otro y pongamos el final porque tenemos los últimos. Eh, mayorista, bueno, siempre, es, es el, el que se vende a mansalva, digamos, y que también marca mucho al Blue. Dólar Futuro... Dólar ahorro, el dólar MEP, que es el dólar bolsa. Lo que explicabas vos recién, mercado exactamente. Mercado electrónico de pagos y bueno, todos ellos... Dólar son Netflix, mucho. dólar CDRs, claro, también el dólar cripto, dólar ledes. El do, bueno, que por allí obviamente todo esto le va a sonar raro porque como decíamos, sí. son en mercado o quizás eh, porciones muy acotadas los que pueden acceder a estos, claro. pero obviamente que todos inciden en lo mismo, ¿no? Todo recae mucho en el dólar blue, porque eh, obviamente al tener todas estas cotizaciones elevadas también o, o pensadas ya distintas, uh -huh. el dólar blue lo que hace es empujar hacia arriba. El único que me queda duda es el dólar tecno, que no sé si tendrá que ver con la gente. Viste que hay muchas empresas extranjeras que contratan sí. gente acá para sí. que trabajen y les pagan. Pero nos vamos con el que solemos hablar más seguido o con aquel que suele ocuparnos más tiempo. Ah, mirá, 2.90. Así cierra. Así cerró aquí en Mendoza, claro, en Buenos Aires 689, aquí también siempre un pesito más, eh, justamente eh, uh -huh. tiene, tiene este, el, este valor. Vos recién decías el dólar tecno, que es para quienes sí. exportan servicios Eso o para decía. la industria del conocimiento también que existe, ¿no? Eso. La posibilidad de que las empresas que realicen las inversiones superiores a 3 millones de dólares quedan exceptuados uh -huh. de liquidar el 20% de las divisas en el mercado oficial. Pero bueno, no es lo más popular y por eso quizás por ahí no, no estemos tan claro. relacionados con esas cotizaciones. Pero sos programador, por ejemplo, le vendés una empresa de afuera y estás trabajando desde tu casa en Exactamente. Mendoza. Tu servicio uh -huh. es a, hacia el extranjero. Bueno, impacta allí también. Bien. Bueno, tenemos del otro lado a un especialista para que nos explique de qué se trata esto y sobre todo si puede seguir avanzando, si puede haber 18, 19, 20 cotizaciones distintas. Marcelo Licanik, economista, está del otro lado. Marcelo, Gisela y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, cómo va, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. El gusto es nuestro. Menos mal que ustedes están como acostumbrados a todo esto, pero nosotros los simples mortales de hablar de 17 cotizaciones es como que ya directamente ya no sabemos dónde estamos. <ríe> o, ¿O no pasa eso? No, me hace con la cabeza así como que no. No, no, no. Esto no es normal y los economistas no estamos acostumbrados a estos, a estos tipos de cambios en cualquier lado del mundo. Acá en Argentina... Es conocida la frase de que existen en las economías desarrolladas, las subdesarrolladas, la japonesa y la argentina. Claro. Y la argentina es que, que se ha probado todo en economía, lo que puede llegar a, a, a ocurrírsele a alguien en la teoría se ha aplicado acá en Argentina. Claro, no, no sabes... es común que existan 17 tipos de cambio, no es común que la, que, que, que la gente sepa cuál es el valor de, del dólar en, en su país de destino. Y, y sobre todo no es común que tenga, un, Lo que me dedico a esto, tenga que estar leyendo todos los días para saber cuál es la cotización de cada uno de los dólares y así todo me sorprendo y me equivoco. Claro, vos sabés que Marcelo, en esta una charla que, que teníamos o que en el día de ayer hablando de estas cotizaciones, de esta cantidad de cotizaciones que tenemos, decíamos, pero esto se puede hacer. O sea, imagino que si lo han hecho es porque se puede hacer, digo, eh, no, no, no está fuera, digo, del marco legal, pero... ¿Cuánto nos afecta justamente esto cuando hablamos de que necesitamos inversores extranjeros, cuando necesitamos un montón de situaciones eh, o políticas ¿no? en cuanto a poder atraer todo eso que necesitamos para el país? ¿Cómo afecta esto? Bueno, de entrada nomás, estas medidas que están tomadas no están pensadas en atraer inversores, estas medidas están tomadas básicamente en proteger la cantidad de dólares que tiene claro, hoy la, el Banco Central de la República Argentina y tratar de canalizar esos, esos dólares a los importadores que hagan importaciones de insumos que después impliquen que Argentina pueda seguir funcionando. Mm. ¿Qué me refiero? Supongamos que eh, hiciéramos importaciones, en este caso para, para el tema de Mendoza, sí. en barricas que permitieran hacer mejores vinos y que luego pudiéramos exportar los vinos. Para el sí. caso de Buenos Aires o de Córdoba puede ser la importación de autopartes que permitan producir vehículos que luego puedan ser exportados. Pero el tema básico y puntual acá es que no hay suficientes dólares o los dólares suficientes como para que la economía argentina pueda transcurrir tranquilamente los próximos meses, entonces se hacen este tipo de medidas para resguardar los dólares. Algunas están muy bien a pesar de que sean antipáticas, Vamos con un caso básico, ¿no? El famoso dólar eh, Coldplay, que salió ahora, ¿no? El, el dólar eh, cultural que le llaman. Sí. Es lógico que Coldplay pueda comprar los dólares al tipo, hasta, hasta, hasta ahora se pueden comprar los dólares al tipo de cambio oficial, porque ellos hasta ahora podían retirar sus dólares, los pesos, porque vamos todos, pagamos entradas en pesos ellos podían comprar dólares a tipo de cambio oficial, aproximadamente 150, 157 pesos el dólar, y se los llevan al exterior. Claro. Ah, Entonces, bien. en ese caso, sería incluso en detrimento de aquellos artistas nacionales. Vamos al, al, al otro caso, supongamos el, el caso de, de un auto de lujo importado. Es lógico que el, el, el que compra una marca alemana, por ejemplo, pague al tipo de cambio 150 pesos su vehículo, lo estamos subsidiando o lo subsidia el sector exportador de la Argentina. Entonces, algunas cuestiones, a pesar de ser antipáticas, son necesarias. Lo que pasa es que, como estabas diciendo vos ahí, Gisela, creo que esto no es alentador y los cambios de juego siempre están en contra de todo lo que tiene que ver con aquello que tenga que ver con una planificación e inversión a largo plazo, porque sí. yo, si tomo una decisión hoy, no sé qué va a pasar dentro de dos meses, tres meses, a ver creo que estuvimos hablando hace un mes y medio juntos ahí sí, en el, sí, el, el, el en la redacción y la situación era totalmente distinta, no sé si se recuerdan estábamos hablando de 350 pesos el dólar y no sabíamos a cuánto iba a terminar sí. si seguía, si no subía y recordábamos, decíamos yo creo que hasta acá llegó y bueno, llegó hasta ahí nomás pero acá estas cuestiones de incertidumbre hacen solamente que aquellos proyectos sumamente riesgosos sean los, los proyectos que puedan venir a invertir Ahora, hay que Tener un horizonte de planificación lo suficientemente largo para que podamos hacer las cosas o obtener aquellas inversiones que son las que realmente benefician a la Argentina. Claro. Ahora, la sensación que nos queda a muchos es que esto es malo, como bien dice Marcelo, porque implica que no hay un orden y que no hay previsibilidad, Gisela también lo dijo más la temprano, palabra, sí. y que eso desaliente inversiones. O sea, esto es malo. ahora ¿Qué pasaría si no lo tuviéramos? Porque el gran problema acá es el desfase que hay, digamos, la famosa brecha. Tenés un dólar oficial que es demasiado bajo y por lo tanto perdés muchos dólares a cambio de pesos, que no nos conviene, vos lo dijiste recién. ¿Cuál es la alternativa entonces? Sería subir el dólar oficial, lo cual implicaría devaluar, y eso sería quizá peor. Podría ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿bancás un poquito que haya este desdoblamiento cada vez más amplio, cada vez en más tipos de dólares para perder la menor cantidad de reservas, o decís, tampoco es por acá el camino. ¿Cuál es la alternativa mejor? Veamos, hemos llegado a este punto porque las medidas no se han tomado en su momento. ¿no? Entonces hemos llegado a un punto en el cual queda o, o tirarse un precipicio o, o meterse en la boca del lobo. Sí. Son situaciones no muy bellas las que hay alrededor, las opciones no son ninguna de las dos atractivas, pero estoy de acuerdo que en este caso sí deberíamos tomar este tipo de medidas porque no hay suficientes de todos los Ahora, desde la última charla que hemos tenido con ustedes, sí. el, el, digamos, la brecha se había venido cerrando, digamos, entre sí. el oficial y el paralelo. Y dentro de todo, había tenido sus implicancias negativas, pero se estaba logrando eh, cerrar y en algún momento hay que cerrar esa brecha, porque esto, estos tipos de medidas solo sirven durante un tiempo. No son medidas que puede, se puede convivir en la economía. y Llevamos Tres años de este tipo de medidas. Claro, sí. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, eh, muchos negocios, en vez de ser productivos, se vuelven financieros, y el negocio financiero realmente no es el más rentable o el que más trabajos da en la Argentina, sino que pasa por alguna vivada o por encontrar algún sí. pequeño eh, error en, en, en la ley para tratar de sacar beneficios inimaginados. Recuerden que estábamos hablando de que hoy, eh, lo hablábamos, creo que la última vez también, el, el, el negocio que hay con el tema de, de, de todo lo que es el, el, el, el hacer el famoso carry trade, es decir, vender sí, sí, dólares, sí. ponerlos en plazo fijo o, o en algún tipo de, de renta fija y después volver a comprar los dólares, está dando valores altísimos. Eso no es algo que haga el, el público en general, lo hacen algunas Entonces, personas que tienen sí. mucho dinero que, pueden acceder. que realmente se han beneficiado claro. con esto. Entonces, Totalmente. Marcelo, tu claro. respuesta es, banco estas alternativas que están ahora, porque lo otro sería peor, de valor sería peor, pero no sostenerlas en el tiempo. Eso es lo que yo entendí. Exactamente. Esto tiene que ser una cuestión temporal y tenemos que empezar a, a hacer algo que es sin cerrar el valor de, del dólar, porque mm. si lo no me queda muy barato para importar productos, ahí, ahí me decían, recién estaban hablando y decían... ¿Quién puede acceder al dólar oficial? ¿Saben quiénes acceder al dólar oficial o quiénes pagan más bajo todavía que el dólar oficial? A los exportadores. Claro. ¿Y saben que lo que exportamos? Mano de obra, uh -huh. trabajo. Entonces, al final terminamos beneficiando a un obrero en Alemania que produce autos de lujo y no terminamos ayudando al viñatero que te, termina con un vino exportado en el exterior. Esas son las cosas que no se pueden mantener en el tiempo o sostener en el tiempo. Tomemos estas medidas que sean paliatorias, cuando nos veamos un poquitito con más de fuerza, hay que tomar medidas para que realmente esto eh, funcione normalmente. Vuelvo a repetir, yo como economista había visto de la asunción de masa por lo menos un camino un poquitito más eh, cercano a, a lo que sería un mercado más eh, organizado y un poquitito de que las señales sean más claras sí. eh, en la economía, pero bueno, parece que muchas veces lo urgente termina siendo sí. más eh, relevante que lo importante y, y finalmente se toman este tipo de medidas antipáticas, porque no creo que a ellos les guste tomarla o sea, al gobierno no les guste tomarla pero creo que hoy no les queda otra pero que tomarlas hoy. y ver cuánto tiempo lo pueden sostener. Claro, totalmente. Marcelo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tu predisposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y cuando prenda todos los tipos de cambios, se los digo uno a uno, Por porque favor. hoy no me acuerdo es, cuántos son. Por favor. Mandalo eh. en audio, así lo podemos adelantar, lo ponemos en, en doble velocidad. Totalmente. Por so, bueno, ahora son 17, pueden ser más o menos. Es ser un audio de cinco minutos, tranquilo. Claro, más o menos. Más podemos o menos. llegar a más todavía, uno nunca sabe. Está bueno aprenderlo. Bueno, gracias, gracias Marcelo. Marcelo, abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. gracias sí. Marcelo Nick, economista. Tratando... Es que a veces, viste, uno termina tomándolo hasta con cierto humor. Es que Porque que sí, es la Argentina. verdad que si no, él lo decía, las alternativas no son como muy alentadoras las que hay. No, Entonces que... hay que embarcarse y bueno y seguir, como dijo él, que sean estas soluciones momentáneas, pero que finalmente se encuentre ese camino sí, sí, hacia sí. poder por lo menos sentir un poquito que es la palabra previsibilidad, Eso no de decir. poder ser más claro ese si, futuro si pones la medida quizás avisarla con un poco más de tiempo porque qué pasa con los que estaban planeando un viaje por ejemplo y dicen ah ahora tengo que pagar el doble el que se viera a, a Qatar ahora tengo que pagar eh, el doble y medio bueno, es fuerte eso y esa los falta. Diálogos de esas personas claro no no los imaginamos no los vamos a traer al, al aire tampoco